Bueno, estamos un poco en plan chapuza porque estoy buscando y resulta que no me he traído el alcohol. Menos mal que he traído el plan B, que es eh, pastillas de encendido. Menos mal que he traído el, el plan B, ¿vale? Porque si no, mal asunto. Y hace un montón de aire, así que eh, no vaya que se vuelque cualquier cosa. Así que vamos a echar el arroz, que no es tampoco he traído mucho, con un poco de, de tomate y un huevo, ¿vale? Que es lo que me he hecho esta mañana que a mi mujer también le he dejado hecho lo mismo así que eso nos lo ponemos en en la fiambrerita le damos, la verdad es que ha quedado un poco tieso ha quedado un poco tieso pero bueno la verdad es que le he puesto muy poco tomate por no ponerle mucho le queda un poquito así, pero bueno ya aquí está, la, el huevo está ahí ahora después lo cortaremos, ¿vale? pues bueno, vamos a calentar algo que como tampoco es líquido, no sé si se va a poder calentar mucho esto y ya está, y... Y el invento es este, no es más que una otra fiembra oxidable para que no haya ningún contacto con, con lo que es el suelo del coche. Encenderemos la pastilla, ¿vale? Pondremos esto aquí arriba, pondremos esto aquí arriba, ¿no? que se aguante ahí. Resbala, ahí, ahí, ahí se aguanta, ¿vale? Y ya está, que se caliente un poco, lo movemos un poquito con cuidado y ya está. Y luego para apagarlo, tenemos que tener previsto el método ¿no? de apagarlo, que es echarle agua. ¿Vale? Como queremos le echaremos agua a eso y hasta ahí dejaremos dentro de la fiambera cerrada las pastillas de encendido mojadas dentro de la fiambera cerrada. Y yo ya me voy con el coche, no es que lo de aquí ni nada, ¿vale? No me voy luego a entrenar ni nada de eso. ¿vale? Así que haremos eso, cuando se enciendan y hayan hecho su misión, eh, pues eso, le metemos agua, cerramos la fiambera y se quedan en agua. ¿vale? Pues ya está, vamos a hacerlo y luego ahora hago otra tomita. Esto calienta más de lo que parece, ¿eh? ¿Vale? Y está echándolo a hervir enseguida, ¿eh? ¿Vale? Ahí está. ¿Eh? Hay que andar con ojo. Y ahora enseguida apagarlo. que va a sobrar, des... bueno, con una pastilla es suficiente, pero bueno, para que tuviera un poco más de fuego. Pero bueno, yo creo que para otra vez con una pastilla no es suficiente, con una sola, ¿vale? Y ya está. ¿Veis que humea ahí y tal? vale, bueno, pues ya está. Vamos a estar acentuando a lo que estamos. Vamos a moverlo un poco más. Y ya está y bueno, vamos a poner un poco más caliente bueno, aquí el resultado el resultado, esto con alcohol se hace mucho más fácil más limpio, pero bueno ve la pastilla ya la hemos dejado bien apagadas se han gastado nada en realidad sobra aquí con una pastilla ya te apañas ya por otra vez pongo una pastilla en el centro y ya está, vale, y le he metido agua para que esto esté aguado y quede bien, que no haya peligro de nada y luego para la fiambrera que está caliente, lo que tengo previsto es esto, es un... Es un pequeño, una pequeño taco de madera vale para ponerla y que no queme en ningún lado. Porque claro, aquí hay plástico por todas partes. Esto hay que hacerlo fuera. Pero claro, yo no quiero rollos de hacer nada en la montaña por seguridad. Así que por eso lo he hecho dentro. Pero claro, esto es mucho más fácil. Aquí, aquí en la tierra haces aquí un rinconcito y ahí, ahí lo haces. Pero bueno, seguridad. Venga bueno, vamos ahora con el cafelito, vale, esto nada no he tenido que usarlo, por si tengo que cortar algo tengo esto que habéis visto aquí del zumo, porque lo llevo de emergencia por si tuviera una naranja o algo pues chuchu, chuchu, a mí me gusta hacer zumos eh, pero bueno, no es el caso no tengo naranjas, vale bueno, pues en todo caso, ahora voy a hacer el, el café, no lo he calentado no lo voy a calentar, lo otro ya lo apagué y todo, y ya no, no quiero estar con tanto rato con eso en marcha y vamos a hacer el café. Café, llevaba un poquito de café de lo que es con aguado, ¿eh? solo con agua, sin, sin leche. Llevaba aquí. Y me gusta más que estés de cafetera, de casa. Y si no, se puede hacer con soluble. ¿Vale? Con soluble y ya está. Pero bueno, eh, vamos a hacerlo a, a temperatura natural y ya está. Le metemos nuestro, nuestra parte de café y dices, ¿y cómo solucionas en este caso porque, bueno, porque llevaba, ¿no? Pero ¿cómo solucionas el tema del, de la leche? ¿no? Pues la leche se soluciona con leche, con leche condensada. Ah, vale, ya la tengo abierta. ¿Vale? Con leche condensada. Pues ya está, le metes... Y ya tienes el tema del azúcar, que yo llevo azúcar ahí, ¿eh? Llevo azúcar, pero en este caso ya como la trae, pues nada, café, le metes leche condensada la que tú consideres para hacer un vaso ahí que esté un poco bueno ya trae el azúcar bastante, y ahora le metemos el, el agua y ya está le metemos el aguilla tener una cuchara eso sí, tienes que llevar un vaso este es del decalón, de esos quechua eh, y tienes que llevar agua, hombre, lo ideal es tener agua caliente, un termo o algo pero bueno, que esto ahora es agua bueno, natural de aquí del coche, ¿no? Y ya está. Y ahora le meteremos así un poco... hombre bueno, esto es grande, ¿eh? Esto es bastante... Uy, me va a quedar casi aguado wow, ¿eh? Casi me va a quedar... Madre mía. Ya, ya, ya va cogiendo el color blanco. Ya lo va cogiendo. Ya lo va cogiendo. Ya un poco, pero bueno, que estaba... Digo, esto queda negro. Bueno, no, va quedando ya un poco... ¿vale? y ya está, esto lo ideal sería pues calentarlo también con un hornillo, ya digo el problema es que se me ha olvidado el alcohol en un, en una cajita pequeña que tengo, eh, que ahí llevo el, todo el tema del alcohol, y entonces, claro no la he echado, y digo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y es posible que tenga una de emergencia ahí debajo donde la rueda de recambio, pero digo no voy a desmontar todo el coche para eso, y menos mal que había llevado el sistema ese de los de las bueno, eso es de los encendedores esos rápidos ni tan mal ¿eh? ni tan mal, temperatura ambiente pero bueno, al menos tienes café para hacer un acabar ¿no? acabar de algo, y luego si quisierais pastas, café y pasta pues tal vez una, no lo voy a hacer tal vez una de estas y café y pastas, ¿sabes? y ya está así que, ahora pondré otro pantalón que estoy con los de entrenar y esto es lo que ha dado la cosa hoy. Esto es lo que ha dado la cosa hoy. ¿Vale? Bueno, a mí me gustan estas saliditas, me voy a acostumbrar a hacerlas, ¿eh? Lo que es el traerme la comida. Traerme la comida. Mi mujer dirá, me deja sola comiendo, pero es que a mí me gusta. Esto lo tengo que perfeccionar mucho. Eso hay que hacerlo fuera, ya digo. El fuego hay que hacerlo fuera, pero con el alcohol. Que os voy a enseñar. La, la cacharrita con el, la que es la del alcohol. ¿Vale? Mira, queda así. Bueno, que Salimos, que así cambiáis de toma, ¿no? Un poco. La del alcohol la tengo aquí. Eh, aquí. ¿Vale? Entonces esto te queda este como protector, como protector, y esta es la del alcohol. La del alcohol es esta, ¿ves? Está un poco quemadilla. Aquí le meten nada, un chorrito de alcohol pequeño, un chorrito pequeño de alcohol y ya está. Queda empapado ahí en algodón, eso es algodón. Y luego llevo algodón más de emergencia para hacer más, ¿ves? súper comprimido. Esto es como un paquete de, de algodón comprimido, ¿vale? Y, ¿ves? Aquí llevo, por si tuviera que buscar agua que realmente no tuviera ningún tipo de agua, pues de agujera de un charco y filtrarla. ¿Ves? aquí las pastillas estas automáticas. ¿ves? Llevo el... Un, de esto por si tengo que... Me falta coger jabón Me falta coger jabón Ya lo sé Tengo un filtro Por si tuviera que hacerme un té O alguna cosa así O, o café soluble Pero café molido del otro No del soluble Ya me entendéis No soluble del todo Y ya está ¿Vale? Y cuatro más cosas Papilla ¿Ves? Aquí llevo para hacer lo del té Te decía Esto yo no como figuras Pero Pero lo llevo de emergencia ¿Vale? ¿Ves? Pues si sí, té rojo Té vermel Pues unas malas pues caliente y tal pues te haces un, una infusión con el bueno eso, eso no necesita en realidad ni filtrar pero bueno si no ya digo me compré estos filtrillos que están bien compré ¿no? en filtrillos con acero oxidable y bueno con soluciones luego llevo también aquí el, eh, más cosas vale o sea llevo lo que es el... ya la, la cacerola digamos oficial para hervir agua vale que ya es esto vale que llega dentro Llevo dos vasos Esto es el abridor ¿Ves? Y estos son vasos plegables Son la hostia los vasos plegables estos. Esto es un vaso plegable ¿eh? veréis, veréis. A ver si lo puedo hacer A ver si abre <risa> Espera, que aguanto esto A ver Esto es increíble ¿Vale? Porque Vamos a quitar las bambas que no tape, ¿eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Un vaso plegable de pero es una mierda, es muy pequeño, muy pequeño. Yo llevo para eso aquel del Decalón que es potente y bien, pero mira, esto es para que no ocupe nada, ¿ves? Y en teoría no se escapa el agua, en teoría no se escapa el agua, en teoría no se escapa, ¿ves? Y es, es plegable, ¿eh? Lo pones así, y es de acción oxidable, ¿eh? lo bueno es que aguantan el calor razonablemente y puedes usarlos un poquito pues, para algo con un poco de, de calor no algo que te dé un poco de calor el hornillo, alguna cosita, un poquito sin pasarte ¿eh? y ya está, lleva su tapa ¿eh? lo cierras y lleva su tapa para que esté limpio ¿eh? y bueno esto hay que hacerlo bien ahí ¿eh? y ya está y luego llevo dentro del cacharrito este aparte de eso llevo una navaja esta navaja tiene igual chorro de años la usaba yo para trabajar aparte de eso pues llevo un cuchillo plegable que yo ya llevo ya navaja buena y todo pero bueno un tenedor plegable y una cucharita plegable vale y ya está y esto además de llevar esto para cocer para bueno si sí, podrías cocer algo de pasta poca cosa pocosa pero bueno calentar agua que más que nada con el con el hornillo que digo de, de gas o del o el fueguecillo ese no de las y luego esto lleva ¿ves? esto es una perola ¿eh? una perola ¿Veis? que se abre así es una perola para eh, poder también calentar eh, en una lumbre o donde tú quieras calentar, ¿vale? Y luego aquí abajo hay otra que sería como un poco de perola, un poco más, más baja, como una sartencilla, ¿eh? Ya no lo desmonto, como una sartencilla y ¿eh? aquí llevo una pequeña linterna, aparte de otra buena que llevo en el coche esta es un poco, pues siempre una linternilla pues pues porque si tienes que cocinar si te ha hecho de noche y tienes que calentar algo pues tendrás que ver dentro del coche, fuera de la tendrás que ver, ¿vale? Pues ahí está todas las miserias, aquí están todas las miserias y el saco de dormir, sobre todo siempre el saco, el saco ahí, y esto es la manta que en realidad no la pongo arriba la pongo debajo del culo ¿eh? y debajo de la espalda y este es el colchón inflable vale y luego aparte este colchón inflable que lo pongo encima de este que es la esterilla vale esto, he hecho las dos asientos estos para acá, los huecos y entonces le meto primero esta luego le meto este hinchable, que es hinchable de muy poquita altura, tiene muy poquita altura, muy poquito, pero es fantástico, es increíble, lo hinchas por aquí con la boca, no le cabe tampoco mucho aire, lo cual es bueno para que no te, te dejes con dolor de cabeza de hinchar, y, eh, y con eso, y le metes el saco, ¡buah!, y como un señor, como un señor, dormí el otro día a un grado, a un grado en la calle, dentro del coche, ¿vale?, Increíble, o sea, súper bien, ya tengo el método ahí auténtico, auténtico, ya os explicaré un truco para los pies, para que no tener los pies fríos, ya os explicaré, ya en un directo, en un directo, sí, veis los directos.